Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Diálogos Última Hora 50 años, que ya te está acompañando hoy en día prácticamente todos los días ya, ahora de cara a las próximas elecciones del domingo, ya estamos a solo siete días de estas contiendas electorales tan esperadas por toda la población, ¿verdad? Sobre todo porque porque se espera que, que realmente haya una transformación en Paraguay. Y en ese marco, Hoy está con nosotros la señora como invitada, señora, señorita, señora, señora. La señora, la doctora Fabiana Marín, ella es jueza electoral de la capital de primer turno, es máster en asuntos públicos y gobernabilidad y así también tiene un currículum muy amplio, súper preparada. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la, la audiencia. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recordarle a la gente que mi nombre es Adri Caballero y estamos realizando este encuentro de diálogos Última Hora. Siempre hablamos de que es una conversación que estamos teniendo con los diferentes invitados. En el marco de las celebraciones por las cinco décadas de historia que tiene Última Hora, me imagino que la doctora estuvo leyendo a lo largo de estos años, desde la juventud, desde, desde el tiempo que pudo, todo lo que fue eh, publicando el diario Última Hora, ¿verdad? Sí, por supuesto. Justamente <risa> estábamos diciendo que los, 50, los el número 50 de atrás tiene que ver con el diario, no conmigo, ¿verdad? Entonces, <risa> pero claro Sí, por sí. supuesto. Honrada claro de sí. recibir la invitación, Adri. Asimismo, eh, siempre tratando de acompañar a nuestros lectores bajo el lema de Leer la Verdad. En este caso, queremos conversar un poco con la doctora teniendo en cuenta sus funciones en la justicia electoral, teniendo en cuenta eh, todo, todo lo, que, lo que a ella le concierne verdad, sobre los delitos y faltas electorales. Es muy importante que la gente esté informada sobre todo lo que no debe hacer, las prohibiciones también que, que están establecidas por ley, tanto en el Código Electoral como en el Código Penal, y, y hay otras leyes también. Eh, así también creo que decretos. O sea, nos va a ir comentando todo la doctora con respecto a lo que no hay que hacer el próximo domingo o este domingo, ya que, que se viene. Sí, bueno, otra vez, Adri, muchísimas gracias por la invitación. Y siempre yo estoy dispuesta, ¿verdad?, para colaborar con, con los amigos de la prensa porque son formadores de opinión, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa desde la justicia electoral y yo también como jueza electoral que represento al Poder Judicial en el ámbito electoral. verdad. Entonces nos interesa que los ciudadanos no solamente conozcan de lo que es el proceso electoral, sino también de la función de, de las autoridades judiciales en materia electoral, porque siempre es muy importante conocer y, y saber los roles de, de nuestros diferentes actores para, para poder recurrir, realizar las denuncias correspondientes, ¿verdad? Entonces, siempre quiero iniciar diciendo que, por supuesto que podemos hablar a los abogados, nos gusta manejar tecnicismos, tecni términos de repente un poco rebuscados, pero lo que queremos es llegar a, a la ciudadanía. Entonces, que... Eh, como es luego la, la característica de, de las entrevistas que sueles hacer un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Para, para poder llegar a la mayor cantidad de, de, de ciudadanos. Bueno, estamos a puerta de las elecciones. Este 30 de abril son las elecciones generales y departamentales. Nosotros eh, pedimos, solicitamos que la ciudadanía para enterarse de todo lo que tenga que ver con, con, con la parte de elecciones con la organización, puede acceder a la página web de la Justicia Electoral, entonces en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, está en YouTube también, ¿verdad? Entonces es importante que accedan para practicar un poco el tema de la votación en el simulador, ver los cargos que se van a, que se van a realizar que se van a elegir, entonces nosotros queremos instarle a la ciudadanía a que empiece a practicar, que empiece a practicar. Con relación a, a tu pregunta concreta, o para abrir un poco este, este, este reportaje, decir que las elecciones, unas elecciones no, no se preparan meses antes, ¿verdad? Nuestra convocatoria a elecciones data de, del año 2021 ya, a través de la resolución del TSJE, quien es el órgano competente constitucionalmente verdad y por ley para convocar a las elecciones para dirigir y fiscalizar verdad y organizar entonces tenemos competencia exclusiva en ese sentido estamos en el 2023 hace ya casi dos años nosotros estamos preparando estas elecciones para nuestro gran día de que es un día maravilloso verdad es un día donde vamos a ir a defender y a sostener la democracia en, en ese dentro de ese Proceso electoral que es un ciclo que tiene varias etapas, en, en varias de ellas colaboran por, por una cuestión legal los jueces electorales. Los jueces electorales representamos en, en, en, dentro de lo que es el, el proceso electoral, nosotros tenemos competencias, no solamente jurisdiccionales que tienen todos los, los jueces, verdad sino también tenemos competencias administrativas, logísticas, organizativas, porque acá tiene que, o sea, por, por la característica fundamental que tiene nuestro derecho, nuestro derecho electoral, ¿verdad? Que es muy especial porque nos encargamos de organizar elecciones y también de juzgar las elecciones, que es la parte jurisdiccional, la parte jurídica. Con relación a a los jueces electorales, decir un poco que hay un juez electoral en cada circunscripción departamental. Tenemos 17 departamentos, entonces tenemos 17 jueces electorales. En la capital hay dos jueces, ¿verdad? Un juzgado del primer turno que está a mi cargo y después hay otro juzgado del segundo turno que está a cargo de la autora María del Carmen Novais. ¿Y cómo se da con, lo, con los casos del exterior? Por ejemplo, ¿se trasladan las denuncias hasta acá, se hacen allá? porque también...? Hay que recordar a la gente que tanto en Brasil, en Argentina, en España, en Estados Unidos van a también tener locales de votación sí. y también van a estar seguramente controlando el, el día de las elecciones, ¿verdad? Sí, ahí tenemos una cuestión de territorialidad, ¿verdad? Nosotros uh -huh. más que nada tenemos jurisdicción, yo tengo jurisdicción en capital, ¿verdad? O sea, tenemos una jurisdicción territorial definida también por ley, ¿verdad? Entonces, los jueces electorales en ese sentido nosotros tenemos competencia, es, es importante dividir un poco los ilícitos electorales para hablarlo de una forma, ¿verdad? que serían las infracciones electorales. Existen dos grandes grupos de infracciones electorales. Por un lado tenemos los delitos electorales, que como bien dijiste Adri, y me, me encanta que, que manejes lo, los términos, verdad que transmitas también eso a la ciudadanía, pueden estar tipificados, están tipificados, tanto en el Código Penal como en el Código Electoral. Entonces tenemos una normativa dispersa, pero en los dos cuerpos legales están establecidos, están tipificados los delitos electorales. Y también tenemos, por otro lado, las faltas electorales. Bueno, que están solamente eh, tipificadas en el Código Electoral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? ¿verdad? Las faltas electorales son infracciones a la ley electoral a la 834, que es nuestro código electoral, de carácter más leve que los delitos electorales, pero no por ello menos importante. ¿verdad? En todos los casos, la sanción es pena de multa, en, contra, en contrapartida, los delitos electorales sí ya son hechos punibles que atentan, digamos, contra el sistema electoral, contra el orden constitucional, contra la libertad del sufragio, contra... O sea, y, y tienen penas también de multa, de inhabilitación y penas privativas de libertad verdad entonces cuando hablamos de, de delitos y faltas electorales siempre hay que hacer esa esa diferenciación no solamente la diferenciación está por por la conducta que, que quiere que quiere precaute por el, por el bien jurídico que quiere proteger entonces siempre yo hago un, un ejercicio un poco fácil para para porque la gente pregunta y por supuesto, uno no va a exigirle a la ciudadanía que sepa, bueno, esto es una falta, esto es un delito, esto voy a hacer. Cuando hay algo claro. que está mal, es muy ostensible, ¿verdad? Está mal. Entonces, recordar también que, que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible tiene la obligación legal de denunciar. Entonces simplemente decir las características fundamentales del voto, porque de eso se trata unas elecciones, se trata de, de, de, de poder llegar. A raíz, después de todo un proceso transparente, auditable al 100%, eh, para que el ciudadano pueda acudir y ejercer el, el derecho sagrado y el derecho humano de votar, y también de ser votado, verdad? Su, su, el sufragio en, su, en sus dos aspectos, en el pasivo y en el activo. Entonces el, tenemos que el voto tiene sus características fundamentales. El voto tiene que ser libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible. Cualquier conducta, ya sea que, que yo la realice o que realice cualquier otra persona que viole estas características del voto, constituye un ilícito electoral. Ya se verá después de, de recibida la denuncia o las evidencias, el procedimiento que se le va a, a impartir a, a cada denuncia. Claro, y, y citando un poquito, eh, podemos... No sé si podemos empezar por sí. lo que es el código electoral que de repente, digamos, parece que son un poquito más leves o algo así. A veces el código penal creo que ya son con cárcel, ¿verdad? Que, o cárcel o multa, ¿verdad? Entonces ir, ir por orden verdad de los más leves, ponerlo, ¿verdad? Porque como vos decías, sí. eh, siempre es importante lo que está prohibido, lo que no está permitido, lo que está contemplado en la ley como una falta, no debería de ocurrir, ¿verdad? Justamente eso, por ejemplo, es algo que se estuvo viendo mucho en las redes sociales últimamente cuando la justicia electoral o nosotros mismos, los medios de comunicación, iban publicando respecto a lo que son los delitos. La gente decía, ¿para qué, se, para qué nos enfocamos en estas cosas si la gente no cumple? Nunca se cumplió, nunca se hizo nada. Entonces, es importante que la gente sepa, de repente no se sabe y entonces ni siquiera se denuncia también, ¿verdad? Sí, eh, tu punto es muy, eh, es muy importante, ¿verdad? Porque Pare, parecería que, que hay un descreimiento por parte de la ciudadanía o parecería que se conocen de algunos ilícitos pero no se denuncia entonces parece como que como que no pasa, entonces no tenemos claro. una estadística ¿verdad? De, de, de las sanciones aplicadas. Lo, eh, lo que sucede justamente es eso, verdad se, se insta a la ciudadanía sobre todo a, a, al debido una cosa muy importante es saber que el ciudadano también tiene muchísimos mecanismos de control sobre la jornada electoral y en el proceso de votación, no solamente los miembros de mesa. Porque, mira, podemos hablar muchísimo porque tenemos todos los actores electorales, ¿verdad? Cuando un ciudadano se va a votar, vos ves mucha gente con muchas credenciales haciendo, ¿verdad? Cada uno cumpliendo, pero cada uno está desempeñando un rol. Claro, están los veedores, los de la justicia electoral sí. misma. Eh, en este caso, en estas elecciones, creo que la gente de las comun eh, comunidades indígenas también ellos manifestaron que van a estar, yo no sé si hubo una aprobación, la verdad después ya no, no hubo tanto eco sobre el tema, pero ellos habían anunciado que iban a estar controlando también. O sea que hay diferentes actores de la sociedad como vos decías, ¿verdad? que están, o ese día van a estar controlando desde las puertas, desde cada mesa, y sobre todo cuando uno ingresa <coughs> al cuarto oscuro, ¿verdad? Claro. Una cosa como, como, como te estaba diciendo, que el ciudadano también tiene el, el, el, el poder de, de, valga la redundancia, poder controlar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo me voy a votar, el, el mecanismo de, del sufragio propiamente dicho efectivo es el siguiente. O sea, yo formo la fila, me identifico, recordar, que son cuestiones básicas, pero ya que estamos, bueno, quiero utilizar claro. tu espacio, ¿verdad? La, eh, la cédula de identidad es el único documento habilitante para votar, ya sea la vigente o alguna cédula que esté vencida. No se puede con contraseña, no se puede con pasaporte, no se puede con fotocopia, eh, fotocopia color, como algunos quieren, solamente eh, esa, esas dos, dos cuestiones, ¿verdad? Entonces yo me entrega el, el boletín de voto. Por supuesto, antes de que yo ingrese al cuarto oscuro, tiene que firmar los dos vocales en, la parte de, en el anverso del voto. Entonces, ver que ese boletín efectivamente tenga esas dos firmas, que no tenga ninguna marca de nada el boletín de voto, y cuando yo ingreso también al cuarto oscuro, realizo mi proceso de votación, salgo, doblo mi papeleta como para que eso cuando yo llegue a la mesa no, no pueda vulnerarse el secreto de mi voto porque ustedes saben, están los apoderados, están los veedores, o sea, hay muchísima gente, están los tres miembros de mesa, pero detrás de los miembros de mesa hay muchísimos actores electorales designados por una cuestión de mutuo control, de, de observar y de auditar todo el proceso, ¿verdad? El proceso, no la votación en el cuarto oscuro que, que tiene que ser secreta. Entonces, como te digo, ese es un control que puede tener el, el ciudadano, ¿verdad? Otra, otra cuestión también, y bueno, y finalmente firma el presidente de mesa y luego todo el proceso, ¿verdad? Ese, eso, eso, eso, es, eso es como deben estar las firmas en el boletín de voto para, para un normal desarrollo. Después también es muy importante que el propio elector verifique que en el padrón de mesa se ponga al lado de su nombre la palabra votó. Entonces eso impide también alguna a que que alguien quiera venir a votar o que se, se coloque alguna otra cuestión que, que entonces ese es un control que sí puede tener el ciudadano uh -huh. y siempre hablando también de, de eso puede pasar no sé vamos a hacer una hipótesis verdad como me decís hablamos un poco de los delitos tipificados en el código electoral verdad ahí tenemos la sustitución de un elector por otro eso eh, eso está penado no solamente intentar votar por otra persona sino no, votar dos veces también votar dos veces en una misma elección también es un delito y también que yo admita que <ríe> hacerme del desentendido desentendida y bueno pero esas son cuestiones que realmente yo no, no, no, no tengo casuísticas al respecto pero yo por ejemplo si voy a una mesa y veo que se colocó al lado de mi nombre una palabra votó y yo todavía no voté entonces, yo tengo que hacer el reclamo en la mesa, tengo que hacer mi denuncia en la mesa, tengo que hacer mi protesta en la mesa. Uh -huh. Esos son lo, los mecanismos que, que tiene el ciudadano. la cuestión, por ejemplo, este tema de entintarse el dedo. Sí. ¿Eso, por ejemplo, está contemplado en la ley o es una, un mecanismo para controlar para que, o sea, digamos, para que uno no puedas votar dos veces? ¿O, o cuál es el, el enfoque en sí que tiene este procedimiento? Sí. Nuevamente, interesante tu pregunta. Está en la ley, está en la ley el procedimiento de votación, ¿verdad? Y antes de introducir el boletín en las urnas, el ciudadano tiene que entintarse el dedo, ¿verdad? Y tiene que ser bien. Hasta la cutícula. Una, una, quiero comentar también una experiencia justamente sí. de las municipales yo me hice recién las uñas Ajá. y me voy y, y le dije voy a hacer un chiquitito nomás así poner un poquito y me dice no tienes que poner más verdad sí. y yo ay mi uña <risa> para eso entendería pero hay gente que no quiere no por, por digamos pensando en algún delito sino simplemente porque te vas a ensuciar las manos y digamos que queda pero déjalo es importante saber entonces que esto está en la ley y que es obligatorio sí. que cada persona se entiende bien el dedo como corresponde, ¿verdad? Exactamente. La, la anécdota vale para evidenciar un poco una situación que, que puede pasar. Entender que todos somos responsables de, del correcto desarrollo y del correcto desenvolvimiento y que en el marco de sus atribuciones, en el marco de lo que dice la ley, son los miembros de mesa quienes están dirigiendo ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, colaborar un poco también en ese sentido y sobre todo cumplir, cumplir la ley, ¿verdad? Eh, por, porque la ley está, está dada de, de esa forma, o sea, está en la ley, no es, no es un antojo, no, entonces, bueno. Continuando entonces con lo que, con lo que son los delitos eh, tipificados en el código electoral, eh, no sé qué otros más podemos mencionar para que la gente esté atenta también, eh, creo que hay también la cuestión de las riñas o incidentes que se puedan desatar. Eso no sé si está en el Código Electoral o en el Código Penal. Sí. Mira, yo, yo, yo más que nada de hacer esa distinción, ¿verdad? De eh, decir un poco el tema de la retención de la cédula. Eh, la, la cédula de identidad es un documento personal e intransferible, ¿verdad? Claro. Entonces, cuidar mucho nuestro documento, porque es el documento que te habilita a votar. Entonces, eh, tanto retención de deseo de la identidad a los efectos de una persona no vote, ¿verdad? O el soborno al elector, entrega una suma de dinero, una dádiva, una recompensa, a cambio de que vote en un sentido determinado, también constituye un delito, ¿verdad? Con relación, hay una cuestión que me parece también súper importante, yendo siempre, todo es importante, ¿verdad? El soborno al elector, el engaño al elector, ¿verdad? En los miembros de mesa que se nieguen a dar las certificaciones a los apoderados, veedores, la Policía Nacional que incumpla una orden a los efectos de seguridad de dentro de los locales de votación, ya sea de para los electores o para los instrumentos electorales. Ahí que mencionaste la Policía Nacional, creo que sí. es importante también destacar que ellos, eh, también está contemplado que en las elecciones ellos tienen que actuar de oficio, ¿verdad? En cualquier sí. hecho que se dé, que muchas veces, digamos, como que la gente reclama si la policía y ellos están ahí esperando quizás una orden o no sé, algo así. Claro, es eh, cierto, es cierto, Adri, lo que decís. La policía está capacitada y debe actuar de oficio, porque sí, si estamos hablando de una jornada electoral, no sé, yo le, yo le pongo como, como, como, un, como una, un término, ¿verdad? Que me parece que en el día de las elecciones se suceden como ilícitos instantáneos. No sé si se entiende lo que digo, o sea, en el claro, momento sí. se está pasando. Vota por fulano o dame tanto, o ¿verdad? Entonces parece como son instantáneos, son ilícitos instantáneos. Y son infraganti en realidad ¿Sí? y la gente de repente no, no ve nomás como un delito que, que es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que te, te están eh, queriendo sacar un voto a cambio de tanto o a cambio de, no sé, eh, se suele dar muchísimas las elecciones hasta hoy en día y es muy importante que la gente entienda, ahora como vos mencionabas, el tema de la retención de las cédulas, eh, no sé qué otro tipo de sí. chantaje pueda haber de repente. Eh, poniendo un ejemplo, eh, no sé si podés comentarnos con relación a lo que fueron las elecciones municipales, eh, que estuvieron, ¿cuánto, cuántos delitos más o menos se fueron denunciando, ¿tenemos algún estimativo de cuántas causas se abrieron después de esas elecciones? Bueno, mira, tu pregunta me da pie a, a una acotación que, que quiero yo realizar, ¿verdad? Nosotros desde la justicia electoral no tenemos competencia legal para intervenir ni investigar todo lo que tenga que ver con los delitos electorales porque nuestra ley electoral y también en concordancia con la ley 635 que reglamenta la función de la justicia electoral establece claramente que los delitos electorales serán sustanciados ante la jurisdicción penal ordinaria justicia electoral no es jurisdicción penal ordinaria ¿verdad? Eh, pero sí los fiscales electorales actúan ante la, ante la justicia electoral en todo proceso que se realiza ante la justicia en representación de la sociedad ahora bien eso con relación a los delitos con relación a las faltas, sí con relación a las faltas electorales sí tiene competencia la justicia electoral para instruir sumario en investigación de las mismas y aplicar las sanciones eh, si correspondiere. Quienes aplican esas sanciones y quienes instruyen el sumario somos los jueces electorales de, de, de todo el país, ¿verdad? Y también establece nuestra ley 635 con relación, ya que hablamos del Ministerio Público, Adri, con relación al Ministerio Público, que ellos pueden, ac, deben actuar de oficio o a instancia de parte en el tema de las faltas electorales. Una de las faltas electorales, vamos, vamos a hablar por ejemplo de dos faltas electorales, ¿verdad? Una de las faltas electorales... Más, más repetidas es la persona o sea, nosotros tenemos que el voto es un derecho, deber y función pública del elector, eso nos dice nuestra, nuestra ley ahora bien, cuando establece que si la persona que está habilitada para ir a votar no fue a ejercer su deber, su derecho y deber establece una sanción de medio a un jornal ¿verdad? ¿verdad? como una multa por el hecho de no haber ido a votar, entonces tenemos que el voto es obligatorio. Si bien es cierto es un derecho, también es un deber al estar penalizada su no realización. O sea, eso eso nos, nos lleva a la obligatoriedad de la conducta, ¿verdad? Es una cuestión eh, eh, doctrinaria, procesal y qué sé yo, pero de hecho que es obligatorio, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí los jueces electorales tenemos competencia para aplicar la multa que sería entre 50 y 98 mil guaraníes, más monedas, más monedas menos. ¿verdad? Justamente es la multa que estaban anunciando desde el TSJE, ¿verdad? Con respecto a estas elecciones que querían implementar, ¿verdad? O esto es algo que, digamos, se tuvo que haber implementado ya de la ley, creo que es del 96, del año sí. de 1996, ya. Pero vos me estabas comentando antes de entrar, ¿verdad? Que nunca se reglamentó. Claro, nosotros tenemos una, una ley un poco. Tomar. Sí, permiso. Permiso. Permiso. Nosotros tenemos, sí, la ley que está en el 96, desde el 96, que nuestro código electoral, ¿verdad? Ahí se establece la obligatoriedad del voto y la sanción del voto. Nosotros ya tenemos... Es lindo tu, tu análisis un poco y, y hacer hincapié en, el, en que es del año 96. Creo que no naciste todavía. Yo nací justo en el No tenía que decir mi edad. <risa> bueno, pero, pero ya está, si a mí me mandaban al frente que leí una hora de su creación. <risa> no, desde joven yo te pregunto. Ah, bueno, bueno, joven. bueno. No, eh, sí, desde el año 96 ya está la conducta sancionada, ya está la multa, pero te digo más no se establecía cuál va a ser el órgano perceptor de la multa. Claro. Bueno, imagínate que haya, vamos a poner un escenario malísimo, vamos a poner uno que 500 mil ciudadanos no acudan a votar, vos multiplicás y si se le multa 500 mil ciudadanos por 98 mil, no sé cuánto saldrá, o sea, eh, es bastante el... Eh, lo, que se va, lo, que se, lo que se podría percibir en multa eh, en el caso de, de, de corresponder, ¿verdad? Entonces, no, ¿y dónde va a ir esa, esa multa? El, el, el dinero aplicado a esa multa, ¿verdad? Entonces, desde el año pasado, finales, ¿verdad? Eh, recién salió una, una, una, una ley, ¿verdad? Que complementa ese artículo, donde dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el órgano perceptor de la multa. Imagínate, desde el 96 ya tenemos que, que, que es obligatorio que si no se multa. Uh -huh. Pero el año pasado o finales del año pasado recién se establece el órgano perceptor de la multa. Lo que no tenemos es el procedimiento, ¿verdad? Una, una reglamentación, pero no obstante, siempre, siempre es importante destacar, ¿verdad? Que, que los jueces tenemos que instruir el sumario, tenemos que aplicar las sanciones en el marco de un todo proceso del cual se derive pena o sanción, en el marco de un debido proceso, respetando el principio de el principio de inocencia, la posibilidad de ofrecer una prueba de descargo y luego una valorar sí, y una justificación. Y en caso de que una persona sea sancionada y ya multada y no pague la, la multa, hay otro tipo de sanciones otra vez a las cuales es, es, eh, es pasible esta persona o, o no, como en el caso de que se dio mucho, hubo otro proyecto de ley también, ¿verdad? creo sí. que está estancado en el Congreso actualmente que es un poco menor el, el monto de la multa pero sí implica lo que llamamos mucho la muerte civil, verdad que es el, el tema de realizar algún tipo de gestiones, documentaciones no sea, a la hora de ir a hacer tu registro vas a tener impedimentos y cosas así, yo no sé si ¿Esta ley también, eh, digamos, habla un poco de esto o no hay algún tipo de sanción aparte otra vez después de ser multado para una persona que no pague o no, no actúe con esta sanción? No, solamente la ley refiere como sanción a la persona que, que no acuda a votar. Luego la instrucción de un sumario, ahora debe mostrarse efectivamente, porque hay personas que están eximidas, por ejemplo, de la obligación de sufragar, los mayores de 75 años, aquellas personas, los magistrados del poder electoral, aquellas personas que desempeñen una función eh, en el marco del del, proce del proceso electoral de ese día, quienes se encuentran por razones de trabajo a más de 50 kilómetros. O sea, en el artículo 94 de nuestra ley, están las personas que están eximidas de, de, la obligación de sufragar. Y con relación a la sanción, solamente se establece eh, la pena de multa. En, es que, en este caso, como hablas de eximidas de, de votar, ¿verdad? pero igual hay personas que están en estos cuatro millones son un poquito más, ¿verdad?, de, de los que están habilitados, los paraguayos habilitados a votar en estas elecciones. Uh -huh. Hay también, entonces, digamos, un porcentaje de personas que están, eh, digamos, liberadas de, de, de votar en caso de que no puedan hacerlo, ¿verdad? Claro. Exactamente, sí. exacta tu explicación, ¿verdad? Por supuesto, eso tiene que ser comprobado, eso tiene que ser mm. demostrado. Si una persona está con un, con un problema de salud a través de, de, de un certificado médico, del médico tratante, del centro asistencial, si tenés una cuestión laboral con un certificado de, de que, que, que te brinda la patronal o, o, o como, como en el ambiente que, que estés, ¿verdad? Y bueno, las personas mayores de 75 años, magistral, por electoral, no son muchos, ¿verdad? Pero se entiende, y aquellas personas que, que están trabajando en lugares donde los servicios no puedan ser eh, prescindibles, ¿no? son imprescindibles los servicios. ¿Si me permitís Sí, sí. Otra de, la, de las faltas electorales, ¿verdad? Después podemos hablar también de las prohibiciones. Otra de las faltas electorales... ...está dada en aquellos miembros de mesa que son designados como miembros de mesa... ...y no acuden a ejercer su función. ¿Por qué? Porque lo, lo, los miembros de mesa son propuestos por los partidos políticos... ...y designados, hay otra vez el rol de los jueces electorales en este proceso... ...por los jueces electorales. Se les designa y se les acredita, y no solo eso, se les capacita también... ...para tamaña responsabilidad... Y constituye una carga pública. ¿Qué decir? Es decir, carga pública es de carácter obligatorio. Entonces, aquel miembro de mesa que no acuda a cumplir su función, por supuesto que la ley también establece los mecanismos de sustitución, ¿verdad? Pero no acudir a desempeñar la función de miembro de mesa constituye una falta electoral de carácter grave que tiene como resultado una sanción de 30 a 60 jornales, que es entre 2,5 y, y casi 6 millones de guaraníes, por el caso de la ausencia injustificada. Eso también lo aplican los jueces electorales y bueno, eso se, se, se verá ya tanto las personas que no votaron como las sustituciones que, que se pudieron haber dado en las mesas ya con posterioridad al, al acto electoral, verdad porque eso está en eh, las personas que no votó, por supuesto el, los miembros de mesa tienen que tachar al finalizar la, la votación en el padrón las personas, el nombre de las personas que no votaron, ¿verdad? Entonces ahí se saca un consolidado y también en el acta de sustitución de miembros de mesa eh, figura quiénes son los miembros de esa mesa y quién no acudió y por lo tanto tuvo que haber sido sustituido. Esa sería un poco la cabeza de, de, del proceso, digamos, y son los fiscales electorales los que por ley, ya sea de oficio o instancia de parte, pueden hacer las denuncias correspondientes. En el caso de que ya habíamos hablado también de que se un miembro de mesa, bueno, el tema de votar doble, sí. en este caso el miembro de mesa que admita a la persona votar dos veces, sí. en ese caso también actúa el, eh, un juez electoral. Eso ya es un ilícito de carácter, o sea, ya es un delito electoral, miembro uh -huh. de mesa que admita la sustitución de un elector por otro, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, lo importante es denunciar las irregularidades. Claro, totalmente. Yo si recibo alguna denuncia, bueno, después la canalizo como corresponde. También lo hará la Fiscalía, la Policía Nacional, ¿verdad? Lo importante es siempre estar atentos y denunciar los ilícitos y sobre todo también unirse de, de evidencias. Uh -huh. Destacar también que para que la ciudadanía esté, esté en conocimiento, esté tranquila, ¿por qué no? Que no solamente es importante la, la, todo lo que tenga que ver con los locales de votación, sino también de la seguridad de las personas que vayan a votar, y también que la Policía Nacional está ampliamente capacitada, incluso en una capacitación específica con relación a a procedimientos a realizarse en el día de, en el día de las elecciones y que van a haber más de 100 fiscales en todo el país apostados en los locales de votación, ya sea los agentes fiscales o los asistentes fiscales ¿verdad? entonces ellos van a estar ahí para recibir las denuncias, labrar acta de las que corresponden entonces, y bueno eso ya después como te digo Adri se, se, se va a canalizar procedimentalmente como canalizar por la vía, verdad. pero lo importante siempre es saber, como dijimos, que el ciudadano tiene muchísimos mecanismos de control uh -huh. y, y que la democracia, bueno, la democracia está más que nunca en nuestras manos, ¿verdad? Claro, y el proceso de denuncia, ¿verdad? O sea, yo como ciudadano veo que ocurre algo, me puedo ir, entonces como decías, a los fiscales que van a estar apostados, 100 fiscales van a estar apostados en los locales de votación, en diferentes locales, ¿verdad? a la policía o me voy a una comisaría, ¿cuál sí. es el procedimiento? Así mismo, así mismo, como estás diciendo, yo puedo acercarme a la comisaría a, a, a manifestar mi, mi denuncia, ¿verdad? También puedo acercarme a, a gente de la fiscalía, a, a los efectos de que me labre acta de una denuncia verbal, ¿verdad? Siempre es importante una denuncia seria, una denuncia responsable, donde yo pueda identificarme porque después hay que seguir un procedimiento, ¿verdad? Uh -huh. Hay que citar a la persona, y también es importante la, las evidencias, saber que ya el tema de la veda electoral, absolutamente desde, desde, desde viernes sábado ya no se pueden realizar proselitismos, propagandas electorales, ¿verdad? Y bueno, la Policía Nacional también ya está capacitada, ya está, por supuesto, que conoce su trabajo, no son... Son ya varias elecciones que tenemos desde nuestra vida democrática. Resguardar un poco los 200 metros de local de votación, ¿verdad? Que esté libre de, sobre todo, de aglomeración de personas. Pero lógicamente un local de votación es una aglomeración en sí de personas. Lo que se impide, lo que la ley precautela es que desde esa aglomeración o esa reunión de personas se esté injuriando, se esté amenazando, se esté ofendiendo, se esté amedrentando al elector. Entonces el elector debería acudir a, a realizar, a ejercer su derecho de manera libre y de manera sobre todo segura. Uh -huh. Acá uno de nuestros internau electores internautas que están conectados, pregunta, ¿una persona alcoholizada puede votar? Eh, dice, ¿y tiene derecho a votar o se le debe sacar del lugar? Que es también, eh, digamos, entre los delitos o faltas está establecido el tema de la venta de alcohol. Sí, el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido desde 12 horas antes del inicio de las votaciones. Lo que se quiere es en, amanecer en un país eh, tranquilo, ¿verdad? Porque sabemos que la alteración de cualquier tipo de, de sustancias, ya sea alcohólicas, estupefacientes, ¿verdad? También genera un poco de, de crispación, de, de violencia y enturbia lo que debe ser la fiesta electoral. Mm -hmm. Siempre voy eh, está prohibido el ingreso en estado de ebriedad a los locales de votación. Pero por un lado tenemos lo que dice la normativa y por otro lado también tenemos que, que, que tenemos el derecho y la obligación de votar, ¿verdad? Entonces, por, por supuesto que, que si se detecta algún tipo de situaciones o, o, o una persona en incidente, en incide, eso incide, digamos, en la mesa, saber que quienes tienen la administración del, del voto en ese momento son los miembros de mesa, ellos son las máximas autoridades dentro del local de votación y existe un acta en el expediente electoral que es el acta de oposición al voto de un ciudadano, ¿verdad? y entonces cualquier cuestión que deniegue la mesa tiene que ser justificada, valorada, votada y asentada en el acta, el motivo verdad puede ser este, puede ser otro, no podría analizar tantas casuísticas, verdad, pero por supuesto que este, eh, no está no está permitido el ingreso en estado de en estado de ebriedad. Si así sucede, bueno, ya la mesa tiene la facultad de, de, de ver qué, qué decisión toma con relación a ese ciudadano. Y, y con el con el punto este de vender las bebidas alcohólicas a los locales, verdad. Si por ejemplo una bodega está abierta, una que tiene características de venta exclusivas de alcohol ¿Esto ya constituye una infracción? Sí, es una falta electoral, por uh -huh. supuesto, porque la ley prohíbe. Entonces y, los comerciantes que venden bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y en el día de las elecciones eh, constituye una falta electoral y cualquier ciudadano puede denunciar uh -huh. y eso sí, somos competentes nuevamente los jueces electorales. No así las despensas y cosas así, ¿verdad? Que, digamos, tienen productos variados. Claro, pero el expendio de bebidas alcohólicas. Uh -huh. Y con respecto a lo que es la ya que mencionaste plazos, ¿verdad? También la propaganda electoral que tiene los plazos establecidos, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo se da eso este año? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta este jueves tengo entendido sí. que, que va? Para, para no confundir tanto, sí, la, la veda electoral, en la veda electoral en todo sentido, propaganda, proselitismo, ¿verdad? Eh, empieza a partir de ya del viernes y sábado, desde dos días antes, del, contabas retroactivamente dos días antes de los comicios, ¿verdad? En los medios masivos de comunicación 30 días antes y en, en la propaganda callejera 60 días contados retroactivamente, es el plazo total, por eso te digo para no hacer, de este el claro. viernes ya estamos eh, digamos hasta el jueves. Sí, y en este caso, por ejemplo, hasta hoy en día todavía no se está planteando lo que son las redes sociales. Esto es muy importante porque siempre se habla de la veda electoral, de que está prohibido eh, realizar las propagandas desde tal plazo, pero vemos mucho que los candidatos siguen, eh, digamos, pautando en lo que son las redes sociales, que hoy en día tienen muchísima más llegada, incluso, o mucha llegada a, a la gente, ¿verdad?, de cerca. Sí. O sea, en negar que las redes sociales no son hoy por hoy un medio súper masivo de comunicación social es querer negar una realidad, ¿verdad? Simplemente decir y recordar que nuestra normativa no, no hace distingo con relación al plazo. O sea, cuando hay una veda, hay una veda en, en, en su sentido amplio, ¿verdad? Entonces, la, el periodo dentro del cual se puede realizar la propaganda electoral está establecido y fenece el... El, el jueves, digamos, ¿verdad? Entonces, ya después se analizará caso por caso, ¿verdad? Pero, bueno, nuestra normativa es un poco, es lo que refiere en ese sentido con relación a los plazos. ¿Algún, algún caso emblemático, algo que te recuerdes de, a lo largo de estos años, verdad sí. eh, sobre alguna, algún delito, algo que fue grave para el país y digamos que puedas recordar? Mira... Mi jurisdicción es capital, ¿verdad? Eh, reco re como recordar el tema de, de algún delito así emblemático, no casuística, no, no, no tengo más uh -huh. que la que podría tener eh, un ciudadano en el sentido de que nosotros no tenemos eh, las estadísticas, ¿verdad? De, de las denuncias que se hacen, porque eso tiene que ver con los... con los, con los con los fiscales. Con autoridades ¿verdad? competentes, claro. Con, la, con los fiscales penales, ¿verdad? Que es otro ámbito. Uh -huh. Pero con relación a las faltas electorales, hace, hace muchos años atrás, sí tengo entendido que se ha multado al, a las personas, a, lo, a, los, a los propietarios verdad de los lugares de, de, por el tema del expendio de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? y en su momento, bueno, aquellos infractores acudieron al juzgado, te hablo yo de casi 10 12 años atrás, ya se me va a notar la edad. <risa> Volvemos a malo de la edad. Yo todavía no, no estaba en, en mi rol, ¿verdad? Pero sí, tengo conocimiento, ¿verdad? De, de nada, que, que creo que eh, ofrecieron una compensación, digamos. Hubo épocas en las que se hablaba de que gente muerta y todo estaba votando, por ejemplo. O sea, de esos casos lo que yo me acuerdo que digamos ya son muy graves, que, que no podemos permitir los paraguayos, entonces como una de las faltas también es eh, votar al no estar habilitado, por ejemplo. ¿verdad? Claro, votar es sin estar habilitado, por supuesto, pero hay que hacer también eh, mucho hincapié que nosotros tenemos una oficina de depuración de padrón y tenemos uno de los padrones más, más fidedignos y más depurados de Latinoamérica, es un orgullo, realmente hay un trabajo muy, muy, muy impecable, muy puntilloso con el tema de nuestro padrón en, en lo que es en su depuración permanente. En lo que es la depuración permanente, por supuesto, siempre la justicia electoral depende de, de, de todo, de toda la documentación que le den las autoridades tanto certificado de, nacimiento, perdón, certificado de fallecimiento, después también eh, los jueces que tienen que, que tienen que comunicar las inhabilitaciones o las condenas, ¿verdad? porque ahí es todo otro ámbito ¿verdad? de quienes quién no, no están habilitados para estar en el padrón. Pero en principio te, te diré que, que el padrón está depurado y que las personas que están habilitadas para votar, de verdad están habilitadas para sufragar y y esas inconsistencias de, seguramente hace muchísimos años cuando empezó también todo el tema de la reestructuración electoral en el país, creo que, que cada vez son casi nulas. Con relación a los espectáculos públicos también, eh, había visto que está prohibido en un cierto tiempo también realizar, hasta dos horas después de las elecciones sería, ¿verdad? Sí, hasta dos horas después de los comicios está prohibida la realización de espectáculos públicos. Esto por el hecho de que, eh, ¿cuál sería el motivo uh -huh. principal por el cual se implementó esto? Mira, el motivo principal, o sea, no, no, puedo, no, no, no puedo conocer, ¿verdad? Porque eso ya depende de, de la voluntad del legislador en ese momento, pero de verdad podría decirte que es el tema de la aglomeración de personas, eh, que eso genera a, a su vez otras cuestiones y, y también es muy importante saber que la elección, si bien es cierto para el ciudadano, concluye cuando se va y efectúa el voto, para nosotros no. Incluso, por supuesto que es importante eh, el momento de cada ciudadano de ir a ejercer su voto, pero nosotros tenemos no solamente el despliegue de toda la maquinaria, de toda la documentación, de todos los funcionarios, de todos los actores electorales, sino que también tenemos luego el repliegue de todo eso. Que tiene que ser inmediato, porque vos sabés que el escrutinio es público, fiscalizado e inmediato, ¿verdad? O sea, se cierra una mesa y empieza el escrutinio. Se labran las actas y luego esas actas electorales, que son las que después se van a juzgar en, la, en el área jurisdiccional, y eso es después del juzgamiento de las actas electorales donde están todos los guarismos, ¿verdad? Lo, todo, todo el acta de escrutinio y toda la documentación, las protestas y todo eso se juzga en área jurisdiccional. En este, en este caso, como estamos en elecciones generales y departamentales, corresponde a los tribunales electorales de cada circunscripción recibir lo, los sobres de dónde están lo, lo, las actas electorales. Otra obligación principal, y si no lo hace es un delito electoral, es los miembros de mesa que no firmen las actas electorales. Uh -huh. Esa es una irregularidad. El miembro de mesa que no firme, todo, ellos tienen la obligación de suscribir todas las actas electorales, ¿verdad? Entonces, no sabría decirte por qué, pero quisiera yo decir que es demasiado importante porque tiene claro. que estar eh, el ambiente, digamos… Claro, es importante por la, las contiendas, ¿verdad? Todo lo sí. que… Todo lo que se prepara, como bien decías, estas elecciones se van preparando ya desde el año 2021, ¿verdad? O sea, es un, un trabajo arduo que no solo lleva a la justicia electoral, sino prácticamente todo el país, ¿verdad? Y el electorado, como yo ya siempre digo, ¿verdad? Que seamos celosos, ¿verdad? Que los paraguayos seamos celosos por estas elecciones que, que van a marcar cinco años de historia más de Paraguay que van a marcar nuestra, todo lo que conlleve lo que necesita un ciudadano, ¿verdad? ya sea educación, salud y todas las políticas públicas en los diferentes ámbitos. Entonces, es muy importante que, que recordemos y podemos ir indagando un poquito eh, más sobre lo que son los delitos, las faltas, para que podamos estar ahí atentos y que no solamente recaiga el trabajo esto en, la, en los funcionarios del TSJE, en los veedores habilitados, sino en cada uno, es una responsabilidad de cada uno. Y también podemos recordar un poquito, eh, hablamos de, hablábamos al inicio, perdón, del simulador, ¿verdad? Que la gente puede ir practicando todavía, ¿esto está habilitado en la, en la página de la justicia electoral? Sí, está habilitado en la página de la justicia electoral y se puede descargar también como para usar sin, sin ningún tipo de en línea, digamos. Y yo siempre quiero recordar una frase de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Que es eh, un líder indígena guatemalteca que dice que la democracia no es una meta a la que se pueda llegar para dedicarse después a otros objetivos. La democracia es una condición que solamente se sostiene si todo ciudadano la defiende. Me parece una frase maravillosa y que ilustra exactamente lo que es la democracia, la tenemos que defender. Es un sistema de gobierno. No es eterno, no es inalterable. Por lo tanto, siempre tenemos que defenderla. Y, y bueno, a través tuyo, a través de, de este espacio, llamar sobre todo a esa franja que, la franja de jóvenes, ¿verdad? Que son casi 160 mil, que, que tienen un poco, que es la que menos participa, llamar, y que esta es una oportunidad hermosa, una oportunidad excelente de poder nosotros ser partícipes con, con nuestro voto, porque es el momento en que de verdad somos todos iguales los ciudadanos, porque tu voto tiene el mismo valor que el mío. Yo tengo derecho a ir a votar una sola vez y el resto, también entonces no desperdiciar esa herramienta hermosa que tenemos y que es la única forma que tenemos de participar en la elección de nuestras autoridades que como dijiste también bien Adri y bueno para mí es un placer estar contigo porque por, por la capacidad que se nota que tenés porque es, un, es, es, eh, digamos, es una materia que puede ser no tan interesante para algunos, ¿verdad? Pero, pero se nota que estás preparada, que entendés y bueno, estamos en buenas manos cuando se trata de formar opinión, por lo menos desde, desde tu lugar. Entonces yo, yo agradezco y, y bueno, seguir en tus siguientes programas, por favor, instando <risa> a la participación. Muchísimas gracias y la verdad que este es un, un espacio, ¿verdad? Que, que estamos destinando, como ya habíamos dicho ya hace unos días, sobre todo en estas últimas instancias de cara a las elecciones, eh, abarcando un poquito ya los candidatos, estuvimos hablando con, con invitados que eran candidatos, ahora un poco más ya lo que es, eh, eh, digamos, análisis, todo lo que tiene que ver con la justicia electoral, que, que siempre nos están formando, que están trabajando eh, de cerca con lo que es las elecciones, ¿verdad? Y recordar, como vayan, hab habías dicho recién, es muy importante destacar la figura de los jóvenes de este año que casi mil nuevos jóvenes, sí. o sea, nuevos habilitados tenemos y que la franja etaria de los jóvenes son 31% de los electores actualmente. Esos 4 millones y algo de... de sí. Tenemos, voy a decir el número, 4.782.940 electores habilitados, un millón y más somos jóvenes, así sí. que es muy importante que los jóvenes estén... Somos eh, muchos. Sí, <risa> <risa> claro que sí. Somos muchos, no y, y realmente es muy importante que, que muchas veces hoy en día vemos en las historias, yo estaba viendo en historias de Whatsapp, de, de, o sea estados de Whatsapp, historias de Instagram, que la gente pone yo no me meto en política, eso fue una frase que últimamente sonó muchísimo y de repente eso se suena o, o se entiende como que de repente no quieren involucrarse si hay gente que se desanima por eso y no quiere ir a votar. Hay muchos jóvenes que entienden de esa forma que el ir a votar es involucrarte ya en política partidaria, que es otra cosa totalmente, totalmente diferente. Nosotros todos hacemos política. El día que te levantas y agarras un transporte público, estás involucrado o estás siendo parte de la política del país. ¿verdad? Que Hoy tanto, tanto reclamamos en estos últimos días la cuestión del transporte público, que es una problemática histórica en Paraguay y que tenemos que cambiar, ¿verdad? que tiene que cambiar, entonces todos tenemos que estar involucrados en esta coyuntura electoral que se viene y que van a ser el próximo domingo. El próximo domingo puede marcar la historia de Paraguay ¿verdad? hacia un nuevo rumbo. Asimismo, ¿eh? imagínate cómo, cómo pueden marcar y pueden volcar la historia y pueden definir una historia, porque tenemos más de un millón Sí, eh, sí, el número de mil 159.716 nuevos votantes nuevos que son votantes. jóvenes, sí, y más de un millón, la verdad que acá perdí mi... mi sí, no, claro, la franja etaria, exactamente. <risa> sí, lo, es, lo que tenemos no. es de más de un millón de jóvenes que, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Eh, Imagínate la incidencia que puede tener eso a nivel país, ¿verdad? Y, y como vos decís... Eh, es cierto, de repente hay un descreimiento, de repente hay una apatía, ¿verdad? Eh, algunas por cuestiones personales también, todo, todo podría ser, eh, es comprensible, ¿verdad? Pero hay muchas definiciones de la política. Y una, una, no sé si es una definición, es una reflexión un poco personal, ¿verdad? Que la política también es amor. Eh, la política es amarse a uno mismo, amar a tu país, amar a tu familia, porque desde la administración del Estado, a través de nuestras autoridades, se imparten la, lo, los planes de gobierno, se, se imparte toda la hoja de ruta que, que en el marco de la administración del Estado nosotros estamos obligados en un Estado de Derecho a cumplir, ¿verdad? Entonces desprenderse del, de eso es como desprenderse de, de la vida, del, del, perdón, del día a día. Así mismo, muchísimas gracias, en serio, doctora. Te, te agradecemos por tu tiempo, por todas la, las indicaciones que nos, fui, nos fuiste dando. Yo sé que los lectores, que hoy en día son internautas también de, sí. de última hora, todos nuestros seguidores, están atentos a, a todas las eh, informaciones que nos estuviste dando y que es muy importante para que podamos ser cada uno veedores el, el día domingo, ¿verdad?, de estas. Elecciones, muchísimas gracias. Asimismo, Adri, bueno, la, la democracia, como les dije, está en, en manos nuestras y nuestro lema de estas elecciones es yo elijo, yo voto.